Ya nechka está estudiando para iswit kati que ti toca Pascua. Jesús ya ki vuelve al templo de Jerusalén. Juan no para que impartido ya, calisto y tu pamit, Juan tiene la magallaya juagame. Por ejemplo, para lomas para magi ten que toteco Juan Nokia Museguiaya Tio Pankaritic Masegorme Kati kipatayaya Sequi ki, Noctarme In In In Tumi Kika Israelita To Me Parachitan se kentzi. Juan ka, Jesús, Kichiki Secuarta que se Ika Kinkishti Nochi Numpa Masegorme In In In Guaya In Burre Goa Juan In Juan Tumi Kati Kipataya ki, Me Ten Sequi Noctarme Juan kintawizuli In In Juan no se puede hacer palomas. Si se haga un chico, hay que hacer que se haga un chico, que se haga un ¿Te ha tenido que para que te haga un te haga para que para que te haga y panitio para Juan Jesús, lo que te haga que Juan, lo que te para que para que te que pero, quema Jesús que esto eitonate? ¿Quién caminar ve ya ten y tal cayo? ¿Catielia ya se te iba quema para no mesti, Juan Jesús Miski, e que? Ipan iban eitonate? ¿Sempa muy olquic? ¿Timo es la miski no patonale quema? ¿Quién esto ni ten y tal cayo? ¿Cuán toca que cati y cuileto ipanicamana alto Juan ¿Cuán tines toca que cati ya te Juan Jesús historia ipan al tepet Jerusalén? Y para Iswit. pascua y miyaki Juanquita que mi aquí más se olme, no para para Nelia yaya no para mesías. Pero Jesús amo motemachi pa pa y para Pampa para más se olme, para cualquiera que es ya que Juan amo monesquit se yo que el Jesús que ni se más se olli, para y se el ti cualquiera que ya que esto